¡Eh! Yeah. Hola, soy Julian.exe y noticia importante. La canción de Julian.exe o sea, la mía, sale este 31 de octubre como especial de Halloween, junto con Poppy Playtime, la película, y otros dos especiales de Halloween. Y otra cosa, tú que me estás viendo, yo soy Julián, ya subió un nuevo short. Así es, así que ve a su canal y vas a ver un nuevo short que es de mía. Ay, ay, ay. Oye, ¿por qué se me trabó la lengua? Es que estoy hablando mucho Pero bueno, vas a ver un nuevo short que es de magia Así que no te lo pierdas Y otra cosa, los trailers de mi canción Y de Poppy Playtime, la película Salen este 25 de octubre Si es lo que puede hacer Yo soy Julián O sea, si no puede, pues no Pero si sí puede, pues sí Así es Así que bueno, muchas gracias por llegar a los mil suscriptores ya Así que bueno, eh, ¿ustedes quieren ver a Julián? Pues ahorita está ocupado haciendo unas cosillas. Pero a lo mejor mañana le tocará hablar a él. Así que bueno, muchas gracias por los mil suscriptores y por el apoyo que tuvo el video del fan-up de la canción de Miquelino, La Fusión de Mi Corazón, que es un fan-up de Minecraft, que ya tiene más de 300 vistas. Muchísimas gracias. La verdad, los anteriores fan-ups no habían tenido tantas vistas... Pero el de Miguelino, uff, y las votaciones ya están cada vez subiéndose. Ya no, ya no se pone un personaje con 100%, sino que ustedes ya están votando. Muchísimas gracias. Y otra cosita, un saludo para Diego de la Torre Martínez, que es un seguidor de Yo Soy Julián. Y si tú me estás viendo, Diego, pues te mando muchos saluditos. Y pues bueno, ahora cuando se estrene la canción mía, no olvides de dejar tu recordatorio. Y ahora sí, creo que ya es hora de irme porque necesito doblar mi canción. Así que bueno, muchísimas gracias como me deja por los mil suscriptores. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.